Pues empieza este showmatch a nivel europeo Entre nuestro Kevin de, de aquí, de Barcelona Directamente con este pedazo Makoto, mejor Makoto a nivel europeo a, a mi opinión, completamente Y tenemos a, También a lo que yo considero la mejor Mainachume europea Viniendo directamente desde Austria Black Lotus eh, Bueno, Primer showmatch de este canal a nivel europeo A mí me encanta poderlo decir Y va a ser el primero De muchos que van a venir A partir de ahora Para traeros jugadores de, de nivel bastante guay a, de, Que tenemos aquí en cerca Y a daros a conocer de distintos jugadores vale Para que veáis de que hay más vida Más allá de Noel, Taucaca Van y, y Susano vale Entonces... Aquí vemos duelo entre las dos amigas, Main y Makoto Nanaya. Y vamos a ver ese si combate. Ambos jugadores podríamos hablar bastante de ellos. Un crecimiento buenísimo entre los, entre los dos, la verdad. Y vemos ahora mismo la presión de cómo ha entrado directamente Black Lotus, cómo está tirando la lanza muy buena ese golpe de lanza. Le zonea con el especial y se lanza directamente con el dash. Muy bien el, el reversal, entre comillas, que tiene Makoto, si no os habéis visto las guías os lo voy a resumir rápidamente, tiene ese golpe, el, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad, pero es como una especie de reversal, ese golpe esquiva bajos, mientras que el Shoryuken muchos bajos se lo saltan, se saltan el Shoryuken, así que Makoto tiene muchas veces que jugarse del palo, si tiro ese o tiro el otro, ¿Vale? Entonces, a ver qué pasa. Le han entrado el grab y con este combo seguramente teniendo barra... Sí. ¡Oh! ¡Ese! La pirura de Viena de... Te lanzo el el 236 c Rapid 3A. Pirura de Viena online. Y no tan online porque a mí me la ha intentado colar offline. Y empieza este segundo combate. Muy bien, le confirma. Mirad, mirad, Kevin. Mirad. Cómo... ¡Oh! Ha fallado directamente ese. Es 5D, pero... Eh, siguen personal siguen atacándose Ahora están en el neutro ya ¡Oh! Con ese, el tipper directamente Le ha entrado Ahí lo tenemos Con Billo de Mai Ese Safe jam directamente ¡Oh! Le ha entrado con, con otra vez con R Se lanza con el D Si no cubres no es problema mío Y Ahí, con Billo Hola veo gente de todas partes Hello volado Y aquí directamente El B, vale ya Ha fallado el showroom, recordemos que estamos online Y aparte es un combate A eh, nivel europeo, así que Es posible que tengamos más lag de lo habitual Pero vemos Ahora el combillo más. mar Es otro Grab lila! ¿Cómo le gustan los Lilas? por favor Que esto no es serio que deben ser esto no se lo toman en serio por favor I'm sorry, dice ahora me ha puesto el autopass como le gustan, sí, sí, los hace los hace muy a menudo Tranquilos No os preocupéis, tenemos que dar la primera a victoria a Black Lotus No os preocupéis Porque Kevin Si quiere ser marrano Lo es, ¿vale? Así que no os preocupéis Que creo que nos vamos a reír Con este showmatch Muchas gracias por la suscripción, Balak Muchísimas gracias Tenemos ahora el segundo combate de este First to Seven. ¿Se escucha bien el sonido, la música del juego y todo? <ríe> <ríe> Madre mía, ¿esto va a ser un festival? La figura con el grab, le entra, combo... Bombillo. Pues vamos a subir a música. A ver. Supongo que así estará mejor. Y ahora el combo. Lo no tira para abajo. Muy bien el Shoryu. Y le cambia el lado. ¿Qué ha pasado allí? Ha tenido miedo. Ese muy bien el antiaéreo. Ha oh, confirmado el rapid el combo. Y eso le da la victoria, le da la victoria. Le da la victoria a Blanco. Abajo el combo. Piño, piño. Y termino con el 2-1-4-A para hacer los safe jump Distancia perfecta. Con Billo Y ahora, como le gustan, por favor. La, Lotus, Piñato, grab <risa> Determina. Ese es ese el. Muy buena, por favor. ¡Qué buena! Me ha dado la segunda victoria. Está. Pirula manteniendo el auto armor. Muy, muy, muy buena. Y tenemos, venga, tercer combate, chicos. Tercer combate Lotus es muy marrano <risa> Las estrategias del online Empieza este tercer combate Le entra bien Ahí con el salto C ha bueno, intentado allí el reversa, muy bien Kevin El grab, empezamos con el grab Primer grab de Kevin de este Showmax termina el combo Se hará el combo y Pelotita, a cubrir, te entras el bajo Pues te entra el bajo Y ahora Gombillo de Marra Ha fallado, pero... Los vuelve a tener en esquina, pero vuelve... ahora ya están en el neutro, está en media distancia. El combo de Mike para mantenerlo lejos. Le ha confirmado muy bien con, él, con el proyectil. Le va zoneando, muy buena, muy buena. Ahora oh, lo tiene en la esquina, pero se va. Overdrive, se ha saltado con el Overdrive. No le ha salido mal. Qué lástima que no ha habido Confir. Con el Overdrive tiene una onda expansiva mucho más alta y le ha entrado dándole este rom del tercer combate a Black Lotus. Y ahora como le, le zonea casi le confirma con el con la lanza que hace el dems en muy bien hostia le ha entrado con el 6c esto esto esto fue puede... oh qué lástima qué lástima no entra o no entra o no lo está haciendo bien no sé qué está intentando le preguntan como de buenas makoto ¿Es viable? es viable es viable no le entra vale confirman que no le entra directamente Creo que debería hacer solo un 5C en lugar de los dos. Bien. Eso puede... Lo mata. Sí. Si no falla el confirm, lo mata. Lo mata. Lo mata. No falles el super. Vale. Ya está. Ahora tenemos como directamente si lanza esto offline. Eh, es que no lo falla, no lo falla nunca Este, este buen hombre, a la que entra un piño Dos piños, overdrive No los falla, que sabe Sabe optimizar Kevin Los copos de Makoto, increíble Online vamos a ver, yo siempre que vaya a ver Algo online así, voy a, re a Rezar a que no falle Muy bien, ese cruce Es bastante internal Hacer preguntas, sí, hay personajes inviables, así <risa> Pero bueno, se puede jugar. Se puede jugar. Eso ya para. Para el próximo stream. Nos vamos a dedicar ahora mismo al showmatch. Pero sí, Makoto es buena. Es buena. Es, buena, es buena, Se puede jugar. No es para. ¡Oh! ¡Qué lástima! Lo mata. ¡Uh! ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡Lo le va random piño astral! No se lo piensa este es Kevin. El señor te tiro un piño, te tiro un astral. No se lo piensa. No se lo piensa. ¡Qué duro! Por favor. ¡Qué duro! Voy a voy a tuitear, chicos. Voy a tuitear porque... Se cambian hasta la musa, pues como está. Serios business, chavales. No va a ser, no va a ser elegante Este showmatch, no va a ser elegante, señores <risa> Quieren reventarse El 12, muy bien El combo lo tira en el suelo 12, y ese combo No se sé ha intentado, creo que ha intentado No se ha intentado, pero Posiblemente fue un combo Que no debería haber buscado una vez Tratada de muy bien. Este Finisher es buenísimo para eh, Mai. Ha tirado el 6-Sack, ha entrado bien. Lo tira en esquina, confirma combo. Mm, muy bien buscado. Como lo ha seguido presionando muy bien. Va saltando con el B porque sabe que Mai es un personaje de saltar muchísimo, de encontrar muy, muy espacio aéreo. Y el salto B de Makoto es muy adecuado para esto. No sé qué ha intentado aquí Black Lotus. Ha fallado. Lo puede destruir. Lo puede destruir. no ha tirado No ha confirmado con Overdrive. La juega, hostia, y sigue el combo Y a ver qué pasa, va a haber un super No ha habido un super, se lanza con el piño Y al final ha saltado con el P Muy buena está, no? Rebel, Salto C, muy bien ese Oh, ese Ryu, que le ha impactado A, a la, la Hitbox Del C, y se ha cubierto El bien, muy bien el Parry le ha entrado, quedaste lo que no tuviese Rapid. Le rompe la guardia con el Tipper. Salta C. Le busca el antiaéreo otra vez. Va tirando con la D. Y ahora ha entrado con Overdrive. Y. Uy, ha intentado confirmar alguna cosa rara, pero al final, a base de proyectiles, se lleva esta tercera ronda. 3 a 1, favor de Black Lotus. Es que ese cross es difícil no comérselo, ese cross que estáis diciendo, difícil no comérselo ¿eh? suerte que mucha, te puedes sacar, eh, petróleo pero a veces te toca de una forma que es difícil quinto combate de este First to Seven. Uh, le han encontrado muy bien. Ese es un que es buenísimo. Le han traído el el piño con billo de marras. Lo tenemos. Piño y te, te estampo directamente. ¡Ostras! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Dios mío! Esta ha sido buenísima, ha sido buenísima. Señores, me quito el sombrero de cómo directamente le ha buscado un 2 a 12 por si fallaba ese Shorryu. No sé yo si es que está muy acostumbrado a jugar contra... Contra Makoto, porque sé que tiene una buena Makoto allí en, en Austria. No sé si es que está acostumbrado o qué. Muy bien, cómo se sale directamente de la pantalla para evitar ese, ese hit. Como va confirmando, piño a piño. Va a entrar, ya sabe ahora que piño a piño lo puede matar. Va directo, Lotus no se lo piensa. Activa Overdrive. Kevin que ha huido le puede presionar. Uf, cómo se ha jugado Kevin Burch, porque no le quedaba otra. Lo intenta pescar, lo ha pescado con 5C. Y confirma el combo, que esto es complicado online sobre todo. Y a ver qué pasa. Eh, la presa Lila, qué cabrón, con el otro es la estrategia de Black Lotus. Y ha dicho a mí esto, no me entra. Me he dejado alguna que contar, chicos? Porque vamos 4-1, sí, vamos 4-1, ¿no? Vamos 5-1. ¿Me he dejado alguna? Vale, vale. Sexta partida, señores. De este showmatch que tenemos aquí, bien duro. ¿No solo piensan es entrar y quitarse mucha vida? Deja la intro, muy bien, nada más. Está fuerte, está muy fuerte. Hay que dejar de entrenar al juego porque ya ves, la gente se va haciendo fuerte y fuerte y fuerte. ¡Hostia! ¡Qué buena! El cruce, la final le ha entrado. Es muy difícil de, Bueno, no es que sea difícil de cubrir, pero es que te lías mucho. Te, te lía mucho y va agotando al jugador el. El ver que va saltando por un lado y por el otro Y como tu personaje no sea muy aéreo Lo tienes muy mal Y al final entra con ese 5C Con muchísimo rango Que es, le da esta victoria lo tiene, muy, lo tiene muy en cara Lotus lo tiene muy muy Muy en cara Tengo un Oh no la he bien muy bien, ese intento de lanzarse. ¿Por qué no? Quería hacer el otro un poco. Y entra, confirma un, con un salto C. Aquí vemos si no falla Kevin por la hitbox de Mai. se ha mal ese, ese salto C. Y crap. ¿no? Le gusta muchísimo esto a este jugador. Termina el final combo, lo tiene. ¡No! va a intentar. Me va presionando. Oh, va zoneando Kevin. Que puede intentar. ¡Hostia! Este salto C. Tremendo. Brutal. Que no le deja acercar. Vale, les he preguntado si querían, des... si querían descansar. Characters. Me imaginaba que iba a ser un rival duro, eh. me lo imaginaba, me lo imaginaba muchísimo. ¿Qué no ha no sé. entrado ¿Eh? Le caza con el 5B, muy bien, pero. Y se lanza directamente. Oh, ese, ese criminal Si te entra ese counter en el aire Los bajos Oh, ese antiaéreo No se ha ido su suficiente rápido Y le da este rom Si no falla, Quitemos súper. Oh, directamente para rascar Ese mínimo daño, Qué buena Muy bien, se ha cubierto. El Al final le ha entrado por abajo. Ha continuado con el tipper y apresarila. Joder, el online. Lo va a hacer ¡Hostia! ¡La ha cazado! Lo mata. Muy bien. <ríe> lo aguanta al máximo. Está muy bien esto que hace. Por si os lo preguntáis, ¿vale? Cuando podéis hacer el D directamente, ¿de acuerdo? Carga el D. Lo aguanta al máximo para que rellene un poquito la barra de luz. Directamente. Uy, ese rapid, muy bien. Le hace el knockdown, muy bien. Oh, lo ha cazado, lo ha cazado. Muy buena con ese D. Está... Es complicado tener claro qué piño hacer en esa situación. Lo ha hecho muy bien Kevin. Se va con el Shoryu, pero. ¡Oh! No lo ha aguantado. ¿Cómo se lo ha olido Black Lotus? ¡Oh! Qué difícil cubrir todo eso. Dándole a sexta victoria. Queda una. Queda una para terminar el show mexicana. Black Lotus, que puede remontar aún. Parece que están en entry. Vale, sí, sí, no me había equivocado. Tenía miedo de haberme equivocado. ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Este... Está fuerte, ¿eh? El Black Lotus está... está muy fuerte. La verdad es que... Lo veo fuerte y creo que va a haber ganas de jugadores españoles que quieran enfrentarse más contra él, ¿eh? A ver si por aquí el chat alguien me dice que quiere retarle al siguiente showman. Tras tanto, pero esto aún no ha terminado, chicos. No. ¡Hostia! Directamente esos 5 Muy buena presa. Ahí, Kevin. Confirma el combo. Lo tira. Lo podra al suelo. Y la castiga el rol. ¡Qué lástima! Demasiado Sas. No ha dado ese segundo A. Lo tenía muy claro que iba a rolear. Lo tenía clarísimo. Y ahí como lo ha intentado otra vez Pero se le escapa Confirma el combo Ese segundo C Es que intenta salir de allí Bien Y el super, Bueno, Ese super, no es un super que salga al primer frame Lo que pasa que bueno, ya había fallado el 6C Lo ha tirado a ver qué pasaba Tiene las de ganar, así que a cazar lo ha entrado con el fatal oh, o no, no, no creo que ni hasta él mismo sabía que no iba a hacer combo vamos intenta pescar Kevin grab Overdrive para matarlo lo puede matar yo creo que no lo va a hacer se ha flipado vamos Kevin y le da ese golpe del palo al puño de Makoto. 7 a 1, segundo showmatch de hoy. Qué duro, muy duro. Black Lotus demostrando este nivel durísimo. Esa Mai, que ya lo veis, lo fuerte que puede llegar a ser a nivel alto, a nivel europeo. Luchando contra... Bueno, alguien tan bueno como es Kevin.